Buenas tardes, estamos aquí en el foro América Latina en, en un contexto de correlación de fuerzas tan complicado para la región y hoy vamos a tener en, con nosotros la posibilidad de compartir un una mesa particular eh, en, este, en este foro que se llama Procesos de Paz, Derechos Humanos y Políticas de la Memoria América Latina, el interregno entre la guerra y la paz. Nos proponemos hacer una reflexión colectiva Recording sobre las justificadas que vive la región y que la sitúan entre la guerra y la paz, en los contextos regionales donde hay eh, naciones, estados nacionales que tienen grados de, de violencia y de confrontación que acercan en el número de víctimas a guerras directamente francas y abiertas. Así que es importante que podamos pensar nosotros en, en este sentido y para eso tenemos la participación de tres colegas muy distinguidos y, y, y muy queridos. Eh, vamos a tener una transmisión por vía eh, streaming, de eh, vía remota, eh, de la intervención de Alba María Piño, que es de la Universidad Federal de Ceará, de Brasil. Eh, vamos a tener también la participación aquí presentes, de Jairo Estrada, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Y Lucio Oliver, profesor titular de la Facultad sí, de Ciencias ¿no? Políticas y Sociales de la UNAM. Ah, y miembro del sí. Comité Ejecutivo sí. de CLACSO entre los periodos 2015 y 2018 de aquí de México. Sí, sí. Grandes amigos ambos. Bueno, vamos a comenzar por darle eh, la palabra a Alba. Esperemos que la conexión funcione bien, Alba. Y la mecánica son 20 minutos para que exponga cada uno de los panelistas y luego podamos intercambiar con preguntas e ida y vuelta. Ojalá que podamos tener un rico debate. Bueno, Alba, ¿escuchas Alba? Deja, ah, que... se... sí, sí, deja. O... ¿Escuchas algo? Nos escuchas. Estoy escuchando. A... Bueno, no estoy viendo, no estoy viendo a, a mesa, no estoy viendo luz y. E, e... No tenemos este problema técnico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si hay este problema técnico, a ver si eh, los compañeros nos lo pueden... Y vamos entonces a empezar con la palabra eh, de Jairo y, y luego la palabra de, de Alba, si les parece. Bueno. <ríe> ¿Creo? ¿Diez minutos? ¿Creo? Soy yo, sí yo ya he combinado con Russo, que yo comenzaría. ¿Tenés el WhatsApp de ella para, para mandarle algo? No sé si nos pueden asistir con esto que se nos va un poco de, de las manos, porque la tenemos a Alba ahí, pero no nos escucha. Eh... está no sé que quedó como congelada la imagen a ver si lo podemos resolver y mientras tanto me parece más práctico que le demos la palabra a Jairo y vemos si eh, en 20 minutos podemos seguir le, este, con la palabra de Alba bueno Jairo Bien, muy buenas tardes. Primero que todo, pues un saludo muy especial para quienes asisten a este panel. Y asimismo, pues, manifestar mi complacencia de poder compartir con María Alba Pinto, con mi querido amigo Lucio Oliver y desde luego tener la moderación de Mabel, que sabemos eh, va a ser una moderación que eh, a pesar de los de lo poco que somos pues, va a entusiasmar como ocurrió en el panel anterior. Eh, a partir de lo que se planteó, digamos, en el enunciado de, de este panel, de preguntarse o de reflexionar acerca de las encrucijadas que vive la región, mis reflexiones pues, se centran básicamente en tratar de aproximar algunos planteamientos sobre las trayectorias de la intensa disputa por nuestra América y sus perspectivas. Eh, partiendo pues de un supuesto de trabajo y es que estamos frente a una situación en el presente no suficientemente decantada, que no vislumbra en lo inmediato claras tendencias de salida, pero que además eh, llama también la atención sobre la necesidad de producir un mayor análisis de lo que ha ocurrido en estas últimas dos décadas. Particularmente desde fin de la década de los 90, y diría yo, en las dos primeras de este siglo, digo lo que ha ocurrido en relación con la experiencia vivida en la región. Porque parece ser como que nos acostumbramos a ir pasando páginas eh, un poco con la idea de avanzar de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no es pero sin la suficiente, digamos, elaboración. Por eso, producir desabastecimiento y en consecuencia, inducir dentro de lo posible revueltas sociales, asunto que se ha combinado también con los llamados cercos diplomáticos y finalmente, dentro de las cosas que pues, se podrían enumerar desde luego sin ser la última lo que podríamos llamar las estrategias comunicacionales que se sustentan en una verdadera ofensiva cultural para construir las bases sociales del, del descontento, ¿no es cierto? Incluso hay que decir que en todos estos, se han, se, todos estos repertorios se han acompañado de la apropiación de tácticas que antes parecían de uso exclusivo de los sectores progresistas, democráticos e izquierdas. Me refiero específicamente a la, movici, a la movilización y la disputa en la calle, a la denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, a los encuentros internacionales para producir opinión, entre otros. Todo esto me lleva un poco al planteamiento de que al examinar las respuestas del imperialismo y de las clases dominantes de la región frente a los, las pretensiones de cambio político, desde luego eh, se configuran condiciones de lo que eh, teóricos eh, digamos de estrategias militares han llamado guerras híbridas, eh, híbridas perdón y ahora por razones de tiempo desde luego no alcanzo a desarrollar debo afirmar adicionalmente en todo caso que esto que se ha tratado de explicar acá o de exponer desde luego que no se explica exclusivamente por factores externos por una exterioridad lo que ocurre allí lo que ocurre pues desde luego tiene que ver con eh, la trayectoria histórica concreta de los procesos de cambio observados en los primeros lustros de este siglo y además, diría yo, los hierros en el análisis. Y me, me parece importante hacer énfasis en los hierros en el análisis. Estos últimos, al privilegiar los impactos sobre la recomposición geopolítica en curso, desatendieron el análisis y la tendencia de las contradicciones dentro de los gobiernos y en especial en los espacios nacionales. La imposibilidad de encontrar una categorización común da cuenta de la complejidad de los procesos que se encontraban en curso, pero también de nuestras propias carencias. Escuchamos todo tipo de conceptos, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro-izquierda, gobiernos nacional populares, ¿no? gobiernos neodesarrollistas, es decir, la más variada caracterización se alcanzó incluso a declarar equivocadamente el fin del neoliberalismo y la llegada de una nueva fase denominada posneoliberal. En el presente todo parece decantado hacia los difusos, ambiguos y a veces borrosos conceptos de progresismo y de gobiernos progresistas. Debe reconocerse que hubo cierto voluntarismo en el llamado pensamiento crítico, que se le dieron atributos a los gobiernos que en muchas ocasiones ni siquiera sus propios liderazgos les daban. De esa manera se contribuyó a producir expectativas no ciertas, sobre los alcances y los límites de las transformaciones en curso. Al no cumplirse, según el deseo construido, se produjeron tendencias a la disolución. En ese punto, la responsabilidad no es de los gobiernos, sino de quienes hacen los análisis. Hicieron los análisis. Los procesos de cambio, hay que decir, coincidieron con una situación excepcional. que Ustedes conocen todas, los commodities. Esa situación macroeconómica contribuyó pues a una, un mejoramiento sustantivo de las condiciones del sector externo, al despliegue del régimen de acumulación sustentado en la extracción de recursos. Y bueno, todo esto para al final decir, y termino ya porque se me acabó el tiempo, eh, que mm, o, o, o que pretendía pues eh, eh, desarrollar que todo el proceso de estas últimas décadas se decanta hacia los proyectos progresistas. Y los proyectos, y esa es como la perspectiva que se está mirando en, en este momento, los proyectos progresistas indican una situación de defensiva realmente frente a lo que en su momento pudo ser la situación inicial, eh, dan cuenta de límites de una salida que parece ser, pretende sustentarse en una especie de reform, reformismo eh, continuado, sin embargo, son proyectos que no pueden considerarse clausurados en su conceptualización, sino frente a los cuales también hay disputa. Y por último, diría yo, eh, no se descarta la situación que estamos viviendo, y de hecho lo estamos apreciando en la cotidianidad, eh, eh, opciones eh, que van en dirección al fortalecimiento de salidas de carácter autoritario, con rasgos incluso fascistas, como se observan en diversas partes del, del continente. Gracias. Gracias Jairo y perdón de te, haberte tenido que <risa> apurar un poco. Eh, bueno, muy interesante y yo marqué dos cosas que me parecen eh, sí especialmente relevantes. Tu, tu análisis sobre el voluntarismo en la caracterización de los gobiernos progresistas, incluso poniéndoles más atributos de lo que efectivamente tenían incluso en boca de sus diligencias y no haber entendido los límites de estos progresismos Y por otro lado, algo que también es importante señalar es el proceso de movilización que se dio muy intenso y de luchas en los eh, estados nacionales que seguían anclados firmemente en el neoliberalismo, que a veces son opacados en la mirada de, del ciclo de ascenso este, gubernamental y se olvida lo que significa la fase societal. De estos, de estos proyectos y por eso me parece muy interesante lo que, lo que destacaste. Bueno, ahora si, si podemos, creo que solucionamos los, los problemas técnicos, ¿no? Ah, ah, ah, ah. Bueno, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a seguir este, con, con la exposición de Lucio, así vemos y, bueno, si, fin del de esta exposición se puede eh, conectar a Alba, no para no demorar el tiempo. Bueno, eh, Lucio Oliver, eh. sí, es, bueno, bueno, entonces le damos la palabra a Alba. Bueno, Alba, te estamos escuchando. Ojalá nos escuches sí, bien. Sí, usted escuchando. Te damos la palabra. Sim. É, quando é, é, Lúcio é, diz a, a quando, quando der 20 minutos, 25, quando o tempo estiver terminando, me avisa. Sim? Entendeu? Vai, vai. Vamos lá. Buenas, buenas tardes. E com muito gosto que estou aqui compartilhando reflexões. A temática é o interregno entre a guerra, América Latina é o interregno entre a guerra e a paz. Vou tentar falar em portunhol para ver se melhora melhor. Estou com o texto para facilitar. Bem... É, o interregno entre a guerra e a paz. Afirma Antônio Grande. Conforme é o mundo morre, é em é o interregno que surge os monstros. Conforme é o ferro mundo morre, é em é o interregno que surge os monstros. Es esta mi inspiración fundante para pensar las encrucijadas vivenciadas en América Latina entre la guerra y la paz. Es decir, entre las distintas guerras y la construcción de horizontes alternativos de paz activa y militante. Em o tempo histórico, que direito está para morrer? Em meio à emergência, à emergência de um Número e que monstros são esses que surgem e é o interregno? Aqui há uma questão clave que necessariamente me leva à economia política global lá própria geopolítica mundial para pensar lá contemporaneidade, na contemporaneidade capitalista em suas expressões em América Latina, desde inserções periféricas e dependentes ao sistema de capital. É, explicitamente falando, em las últimas três décadas del ciclo XX, em las duas primeiras, em da terceira década desse este século XXI, o capitalismo, em meio de uma crise estrutural, experimenta transformações, verificando-se metamorfoses em é o interior do sistema de capital. Así, se puede considerar como tendencia de nuestro tiempo histórico a la muerte de las configuraciones capitalistas predominantes hasta la década de 1970, y la emergencia de otras nuevas configuraciones, configuraciones del sistema del capital para enfrentar sua crise estrutural e desbregar-se em diferentes momentos históricos com múltiplas múltiplas expressões e verdadeiramente sem salidas no interior do próprio sistema do de capital. Desse modo, é o capitalismo contemporâneo assume novas formas de valorização e a acumulação do capital. A dominação produtiva, produtiva é reemplazada pela dominação financeira. Barro, na forma de um brutal, do um brutal crescimento de la riqueza fictícia, de la riqueza fictícia. Se trata do fenômeno de la financeirização de la economia em o contexto do neoliberalismo, para imponer formas de arruste subordinadas e periféricas às las formações sociais latino-americanas. Em realidade, a esfera financeira somete a sua a sua lógica à la esfera produtiva, passando, então, a ser dominante, constituindo una nueva orden de capital para exigir procesos de ajuste que garanticen la expansión desmedida y sin de control del capital rentista en sus formas de liquidez propiciadas por una extrema tecnologización de la sociedad. Entre la muerte de los viejos el surgimiento e consolidación de este nuevo patrón, patrón rentista de acumulación y valorización de capital, las contradicciones se aprofundizan dentro de la división social de trabajo, del trabajo, intensificando las separaciones y las nuevas formas de expropiación entre los. Eh, entre los chamados países centrais e os países periféricos. Inegável, inegávelmente, em esse sistema o capital com é, predominância financeira, se redefinem também as configurações do imperialismo, implicando novas formas de dependência que se materializam em América Latina com expressões peculiares e particulares em os distintos países. Estritamente falando, a inserção de los diferentes países latino-americanos em este capitalismo global financeirizado se asse efetiva como uma doble via A inserção de os diferentes países latino-americanos en este capitalismo global financiado, se hace efetiva por una doble vía. Por un lado, la financiarización dependiente, y por otro, la profundización de la posición dependiente de exportadores de commodities agrícolas minerales. Es la configuración, es la configuración de uma doble dependência, com consequências nefastas para os países latino-americanos. Daí, de aí, é o modelo de a Rússia predominante em América Latina. O um modelo rentista, estatista em diferentes versões nos distintos países. Cabe destacar que em meio pelos processos de ajuste subordinado, e dependência ao capitalismo e no contexto de América Latina, surgem monstros inerentes ao momento histórico que interregno de que nos fala que nos habla grande. Tais monstros, gestados em o interior pela contemporaneidade capitalista, tomam corpo en múltiples formas de violencias, exclusiones, eliminación de derechos humanos de diferentes órdenes, exterminios y genocidios que comprometen la vida de gran parte de la, po de la población latinoamericana. De hecho, las contradicciones se intensifican em meio a um duplo movimento de alegria, nos lucros exorbitantes de capital, particularmente de capital financeiro e de capital vinculado ao agronegócio e à mineria, e em no mesmo processo e em, em é o mesmo processo, la desmedida precarização estrutural do mundo de trabalho. Marcado por lá as necessidades do de desempenho estrutural e por lá de novas e velhas formas de trabalho precário que golpeiam violentamente as condições objetivas de vida e a subjetividade pelas trabalhadoras e trabalhadores. Em lá, segunda década do século XXI, Depois, depois, depois, é depois do chamado giro a laitoga em América Latina, com um governos progressistas que marcam o cenário, é o cenário de dez 10 primeiros anos de nosso título, especificamente em la segunda década, do século XXI, os monstros de la dominação do capital, e de conservadorismo reacionário avançam em América Latina, com a la, la peligrosa ofensiva das direitas que atuam com estratégias peculiares em cada país. São os monstros dos movimentos fascistas e de direita emergente em América Latina em los tempos contemporâneos assim, assim, em meio à crise contemporânea do, do, do, do capital, que, que nega a América Latina, instalam instalam novas versões do modelo cientista neolibertista, baseadas em política de ajuste ultraliberal, articuladas articuladas a formas Autoritarismo com diferentes perspectivas e em diferentes líderes, que atravessam o Estado e a sociedade civil. De hecho, se trata delas chamadas políticas de austeridade que privilegiam el, a, a, a Rússia fiscal, prisioneiro longa lógica sem limites de expansão do mercado que penalizam suavemente a classe trabalhadoras mediante contra-reformas empreendidas por governos autoritários de diferentes motivos, com seus próprios mecanismos e estratégias. Essa articulação, esta articulação de risco, de risco entre políticas de ajuste ultra-liberais e autoritarismo constitui, hoje, uma tendência marcante em América Latina. Essa articulação de risco entre políticas de ajuste ultra e autoritarismos constitui, hoje, uma tendência marcante em América Latina, com algumas exceções consideráveis, como parece ser, é o caso de México, que, en la actual coyuntura se caracteriza por un gobierno, gobierno democrático de la Rusia, de y carácter progresista popular. Así se experimenta en América Latina la imbricación, así se experimenta en Latinoamérica la imbricación de nuevas configuraciones del capitalismo contemporáneo com formas de autoritarismo, imbricação de novas configurações do capitalismo contemporâneo com formas de autoritarismo, que sacam à la luz, à la luz e atualizam expressões históricas do colonialismo, herência ressignificada pelos processos coloniales em los, mar, los marcos del racismo cultural, dela expropiação E dela ato dos indígenas, del machismo, dela homofobia, dela misog... misoginia, misógia, misógina, del, del, classismo, de xenofobia, del genocídio, errimentude de pobres negras e de habitantes dela periferia, dela periferia e outras múltiplas formas de discriminação e intolerância. São graves situações de violência, de conflitos, de disputas entre coisas sociais que chocam em diferentes níveis. De hecho, se vive em Norte-América uma situação, uma situação, de hecho, se vive em Oeste América uma situação histórica muito peculiar. No Elvas Ropas de Elos Ilos, como bem ironiza em sua sátira, Instituto Tricontine Tricontinental de Investigação Social, em, é o título de seu dossiê 47 de dezembro de, dezembro de 2021. É un contexto de guerra a la democracia a la vida y al bienestar tal contexto de guerra en sus propias expresiones y peculiaridades en cada país necesita ser dilucidado e entendido como base para la construcción de la paz una paz más allá de la violencia pelas expropiações do sistema de capital e pelas heranças eh, perversas nosso colonialismo político-estruturado. É es a paz materializada em visões radicales da de democracia. Inegável mesmo a construção de horizontes alternativos no Oeste da América, está dialécticamente relacionada a los niveles de conciencia crítica de los, de los sujetos acerca de las expresiones de guerra en cada escenario económico, político y cultural. Alba, Entonces, perdón, te quedan cinco. ¿Ah? Te quedan cinco minutos. Yo voy só, yo voy, yo voy, eh... Vamos lá, vou ver o que eu posso deixar aqui. Portanto, é essencial configurar as múltiplas e diferentes expressões de guerra à vida e à la democracia em latino-americana. As guerras paramilitares predominantes em Colômbia, nas guerras antipopulares de conta lá comunidades originárias que marcam o cotidiano e o dia a dia de Chile. As guerras extremamente polarizantes e intervencionistas que se reverberam ou repercutem em Venezuela. As guerras de violência criminal, de um narcotráfico e de grupos, e de grupos econômicos de la burguesia que acorralam em é o atual governo socio-histórico de México. É fundamental considerar e avaliar politicamente os movimentos movimientos de las direitas em América Latina, articulando duelas e velhas formas de guerras. Em esse sentido, se destacam las chamadas guerras híbridas, desarrolladas por las direitas e direitas, que articulam simultaneamente diferentes táticas nestando guerra política, guerra convencional, cyber guerra, guerras híbridas, híbridas aumentam é o poder de intervenção de armas com métodos sofisticados de influência em lá população para difundir, sobretudo, a desinformação através de influências do nível federal. E assim, né, é, especificamente, né, em, em minha condição de Brasileira, cabe, então, se evidenciar as ferozes guerras que marcam ao Brasil de presente, tempo histórico de los últimos seis anos, seis anos, depois do de golpe de 2016. É um caleidoscópio de violência de todas as ordens radicalizadas por el bolsonarismo em curso, que assume uma composição de risco para a vida e para a democracia em Brasil. Políticas ultra-liberais, militarismo, fundamentalismo religioso, reacionarismo político-cultural, ficado em um autoritarismo que nega a democracia, que opõe à ciência e ao pensamento crítico, rechaçando qualquer forma de participação na defesa dos direitos. Assim, em meio, em meio a de uma situação limite de crise, com formas pacifizantes, deu bolsonarismo, privilegiamos, né? não vai ser possível apresentar, a continuação, sete configurações de perigosas guerras que se entrelaçam no cotidiano brasileiro. Eu vou só iniciar. Sete configurações de perigosas guerras que se entrelaçam no cotidiano brasileiro. A guerra da de destruição ambiental, com de, de eh, sem medida, inclusive da Amazônia, e expropriação de todos os biomas. Outra guerra. Eu, eu agora estou apenas agora apenas anunciando, porque não tem mais tempo. A segunda guerra eh, que marca o cotidiano brasileiro es la guerra de los ataques sistemáticos a los pueblos indígenas, con la expropiación de sus tierras y de sus memorias, incluso con el exterminio de grupos considerables de indígenas, y de indigenistas, y los enfrentamientos con las fuerzas feministas nacionales e internacionales, que amplían y aprofundizan su presencia a partir de las imposiciones de Nelson cada vez mais relacionado com o capital financeiro, e uma voragem ofensiva sobre as reservas de terras indígenas. Uma terceira guerra é a guerra de las violências cotidianas contra negros e negras, sobretudo pelos pobres, pela las penséreas e criminosas expressões de, de racismo estrutural. Ainda, na quarta guerra, a, a guerra extremamente violenta é o genocídio de, de, de cobertores pobres e perdas, que habitam em las, em las periférias, são lá as matanças habituais e estúpidas em las favelas, em todo o território nacional, com lá a aprovação criminal de la sociedade e ou ao tratamento cínico de la inferência. É uma trágica e recorrente cadena de matanças em, em áreas de la periféria, que se reproducen desde, desde muchas décadas. Una otra guerra a destacar es la guerra urbana en em la ciudad, marcada por un um urbanismo cliente, con duras segregaciones que negan de múltiples maneras el derecho a la ciudad, para grandes contingentes poblacionales que viven apartados en las chamadas áreas de risco, que de fato são de espaços restantes para a população sobrante, primeiro, a mercantilização da cidade. Temos ainda a guerra permanente no mundo de Cabarro, né? e ainda é, a guerra pela política de inseguridade pública, com atuação pela inteligência, pelas políticas, marcada por a eliminação de as populações que podem de ser destruídas, dados seguidos vivem na margem da sociedade. São as balas perdidas que têm os ser repressivos. São as prisões que resultam em acertunadas as, com uma clara conotação raciocínica. Right são as violentas, pacificações de aspas, son las violentas pacificaciones de las áreas periféricas. Vamos terminando. ¿Sí? Alba, por favor. Sólo fechando, en medio, as la, de en, la, en, medio, en medio a las múltiples guerras que favorecen a diría más de cuatro o cinco minutos para fechar. En medio a las múltiples guerras que favorecen a los dominantes, eh, América Latina experimenta en los distintos países luchas de enfrentamento a essas guerras, construindo alternativas de vida, de ampliação de direitos, e radicalização de la democracia. Para isso, uma exigência estratégica é a construção de processos democráticos e substantivos em experiência de diferentes formatos, que privilegiem a vida o eh, eh, bem viver, a la autonomia de las massas, o avanço em ao poder organización de las clases trabajadoras, especialmente de los sectores que bueno, ¿no? Alba, Alba, que Luta se nos va más. el tiempo. Se nos, se nos está acabando yo el tiempo. A... Si puede redondear. Muchas son las lutas, yo a... un minuto más. Lutas son las lutas en diferentes campos. Yo, yo trago aquí un tema brasileño alguna... y voy a decir, iniciar. yo trago aquí cinco lutas importantes que se desenvolvem hoje em, em Brasil. Lutas permanentes em defesa da de questão ambiental, é, a, lutas pela afirmação radical pelos de direitos humanos, em distintos campos de enfrentamento. Nós temos também lutas pela, por uma economia popular enfrentada a uma economia de mercado. né E temos também o que nós podemos chamar a luchas por reformas estructurales en la formación social brasileña que eh, son indispensables en un proceso de transformación con aspectos centrales de la reforma agraria con perspectiva anticapitalista y la reforma urbana. Ainda tenemos una lucha, y ahí ya estoy terminando, lucha por una nueva cultura política de radicalización de la democracia, e lá, perspectiva de paz, né? Essa cultura política que é constitutiva do poder popular. Nós estamos vivendo isso em lutas identitárias, também em termos de é, é, é, utilização, é, em termos de comunicação alternativa de espaço, de arte, de cultura, né? sobretudo nas periferias. E assim, entre guerras, lutas, si vive en el contexto latinoamericano contemporáneo, lo como una, una fase de transición para una nueva sociedad con nuevos seres humanos y nuevas relaciones. Gracias. Gracias, Alba. Bueno, el, el panorama de Brasil y el contexto de guerra, la vida y la democracia que nos describió Alba con tanto detalle, no hace falta que, que yo le agregue nada más, así que le doy la palabra a Lucio porque andamos con poco de tiempo. Eh, bueno, gracias. Sí ha resultado inédita esta dificultad para, para combinar lo híbrido, digamos, de, de la virtualidad y la presencia entre nosotros, pero vamos ahí. Eh, eh, creo que es un... Eh, un planteamiento acertado, eh, poner en el centro el debate sobre el interregno como, entre la guerra y la paz, como característico de la situación actual. Eh, en realidad es un concepto adecuado porque interregno se refiere a una situación de dificultades en el ejercicio de la soberanía y, de la, y del gobierno de los estados. Es lo que nosotros llamamos también una profunda crisis eh, del Estado en su sentido integral, es decir, del Estado y su correspondencia con la sociedad y las posibilidades de encontrar una salida en que toda la sociedad encuentre la posibilidad de avanzar hacia una nueva situación. Entonces el interregno es, es una situación eh, de, de dificultades profundas, que significa que aumentan las inconformidades, aumentan las iniciativas populares, pero eh, se, se, se polarizan las, la, la, las posiciones y las formas de intervención de las fuerzas histórico-políticas en esa situación. Eh, hay entonces una relación entre la noción de interregno y una crisis profunda de la hegemonía, eh, construida históricamente por, eh, por el capital y sus ideólogos, eh, que ya no encuentra una salida, ya no… La, la vieja hegemonía tiene dificultades para controlar la situación y… Eh, el elemento que determina la imposibilidad de control de la situación es la inclusión autónoma de las masas en la política. Esto es muy importante eh, verlo porque ese es el elemento no controlable por las fuerzas del orden existente. Hay una inclusión autónoma de las masas en la política que si bien no tiene un desarrollo tiene una gran espontaneidad, pero es un elemento que dificulta la estabilidad y que, eh, que es donde se presentan las opciones desde el punto de vista popular, porque desde el punto de vista de las fuerzas del orden, ante la dificultad para enfrentar esa, ese elemento, acuden a la violencia, a la irracionalidad y al autoritarismo, como lo estamos viendo. Es decir, a una idea de mantener el orden a toda costa, en ignorando eh, la, la crisis profunda que se vive y planteando eh, una forma de defender el orden para tratar de impedir esa inclusión autónoma de las masas en la política. Yo, yo creo que detecto ese, ese elemento central del interregno es fundamental para pensar eh, cuáles son los problemas que, que enfrenta el movimiento popular y, y, y los movimientos sociales y la lucha de las masas para encontrar una salida que afirme eh, la defensa de la vida, que afirme una paz eh, con, con, con, con bienestar, una paz con seguridad para la sociedad y que, eh, que mantenga, que, que, que abra nuevas opciones democráticas efectivas. Entonces, yo creo que ahí está planteado el problema, qué hacer frente a esa eh, inclusión autónoma de las masas en la política, luchas espontáneas reiteradas muy fuertes de impugnación, eh, ...del orden neoliberal, no liberal... ...eso se ha desarrollado muy, mucho en nuestro grupo de trabajo... ...en el, el grupo de trabajo sobre el Estado... Eh, ...y se presentan, como decía el colega Jairo... Eh, ...normalmente dos concepciones... ...que son las que históricamente hemos visto... ...a lo largo de estos últimos 40 años... ...y en particular en este siglo... ...una concepción de reformas progresivas... Eh, que, que, que encabezan gobiernos que se han autodenominado progresistas y, de, y neodesarrollistas, y una concepción que ve que el problema no es eh, actuar en esas instituciones donde, que están en crisis, someterse a la dinámica de esas instituciones tratando de Encontrar un, nuevos equilibrios, tratando de encontrar, eh, de desarrollar políticas sociales que dificulten, que, que, que, eh, que interfieran en los conflictos y en las contradicciones, eh, y que se planteen una. Esto. Eh, eh, eh, tiene muchas experiencias, ha habido de hecho están en este siglo eh, eh, eh, hemos presenciado dos oleadas de gobiernos progresistas, la, la primera que acaba, vamos a, a pensar eh, en 2015, ¿no? 2015-2016 sobre todo con la eh, con el golpe blando en Brasil, que Brasil era un eje importante de esta primera oleada progresista, pero también con la reversión de, eh, de, de los gobiernos en Ecuador, en Uruguay, etcétera Y después de eso aparece una segunda oleada de gobiernos progresistas en México, que es muy importante el, el, el caso de México, pero también... Está la recuperación de la democracia en Bolivia, que es muy importante, y recientemente vimos el triunfo de las fuerzas progresistas en Honduras. Eh, entonces, esta es una salida que, que tenemos que analizar, que eh, es, es, ha sido muy importante para las, las poblaciones sufrientes por, por esos estados con políticas antipopulares, por esta, este neoliberalismo que, que mercantilizó la vida y que sobreexplotó, sobreexplota a, las, eh, eh, a los trabajadores y despoja a las comunidades y territorios. Eh, y que eh, los gobiernos progresistas enarbolan políticas que son... Eh, vamos a decirlo restauradoras de una situación que ya se vivió mejor, donde había mayores derechos sociales, económicos y libertades, y, y que eh, bajo esa falta de alternativas del neoliberalismo se, se agudizó la guerra eh, contra las poblaciones. Y... Eh, pero ¿cuál es el problema? Que esos gobiernos progresistas no parecen generar las condiciones para afianzar el derecho a la vida, eh, una paz estable y una democracia efectiva. Entonces, eh, eh, ¿dónde está la dificultad? ¿No? Para algunos de estos gobiernos está en, en, en la falta de tiempo y espacio, vamos a decir. ¿No? Lula se planteó que si él tuviera 100 años, él cambiara a Brasil. El problema es que no tiene 100 años, porque ya lo vimos, Eso, esos, es, esos planteamientos fueron en la primera década del siglo, y eh, él realmente estaba convencido de que sus políticas podían cambiar a Brasil en 100 años, y diseñó una especie de reforma progresista, eh, progresiva, como, como dijo Cairo, a un largo plazo que no se cumplió, porque no se puede cumplir, porque de todas maneras eh, esas políticas de conciliación de clase eh, no, no ofrecen una salida ni para eh, las más populares, ni para eh, el capital, ni para las políticas eh, neoliberales. Entonces, más bien generan una especie de acorralamiento eh, histórico que genera esta crisis y eh, profundiza la crisis, que es lo que, lo que vimos en los gobiernos lo progresistas. Una administración de la crisis que aceptó como normal el dominio del capital eh, financiero, el dominio extremo del, de, del, del capital financiero con esa eh, por eso se llama ese modelo rentista extractivista, de primarización extractivista, que es como ir para atrás en la división internacional del trabajo y someter más a las economías dependientes. Entonces no, ha, no los gobiernos progresistas no manifestaron una capacidad crítica de las contradicciones reales de, de la globalización neoliberal, pero tampoco desarrollaron una crítica de las formas políticas que se habían construido eh, para eh, dinamizar estados hegemónicos. Entonces, como no hay crítica de las zonas políticas, la, las transformaciones institucionales son muy débiles, porque no parten, en primer lugar, de una concepción de la democracia que critique las limitaciones de una democracia Liberal, liberal de gobernabilidad. La democracia como la responsabilidad de los estados para dar solución a las reivindicaciones sociales de los movimientos, de los sectores sociales, de, de las poblaciones que demandan verdaderas soluciones a problemas históricos, eh, no existe en la concepción de la democracia liberal. La democracia liberal es para crear formas de gobernabilidad, no para resolver problemas centrales. Y eso, por ejemplo, lo vemos ahora en Chile, donde eh, los distintos gobiernos siempre crearon una democracia de concertación y de administración de la gobernabilidad. Y el problema de los jóvenes, el problema de la mercantilización de lo público, el problema de los mapuches, siempre se mantuvo irresuelto. No era para eso la democracia. Y la democracia tiene que ser para eso, para resolver los problemas que la sociedad está planteando. Y, y entonces necesita otra concepción de la democracia y otras instituciones democráticas, que además no van a poder existir si no se genera en la sociedad un movimiento popular de mayorías por la democracia. Es decir, un movimiento político de mayorías por la democracia. Y esto los gobiernos progresistas nunca lo consideraron. Creyeron que una administración inteligente de, de equilibrios resolvería los problemas. Entonces yo creo que estamos ante eh, una políticas para salir del interregno y encontrar soluciones que eh, que solo el desarrollo de un movimiento autodeterminado de las más populares puede lograr. Este es otro elemento muy importante. Y bueno, un tercer elemento, es decir, la crítica de las formas políticas existentes a partir de otra concepción de lo que debe ser la política, de lo que deben ser las instituciones y sus papeles. Y el, el, el tercer elemento que, que yo quiero desarrollar es que eh, no hay en estos gobiernos progresistas una crítica del sentido común, del sentido común que es el que sustenta la subalternidad de las masas a esas guerras antipopulares, es decir, a esa que, que le, le va a dificultar salir del interregno, es decir, encontrar alternativas a la crisis porque el sentido común es incoherente, disgregado, ocasional e insuficiente entonces hay que hacer una política de cultura como política de entender que la política que la que la la cultura no es solo discursos o ideas la cultura son es, es son las acciones que rigen a partir de determinadas concepciones las, las los posicionamientos y la actividad de las más populares y eso hay que cambiarla creando un pensamiento crítico de masas. Y esa sin eso es imposible dar lugar a otra situación. Y esto es un terreno que el progresismo no consideró, que, que no desarrolló. El, el, el progresismo tiene, ha tenido ideas geniales. Lula tuvo una idea genial cuando planteó, eh, los trabajadores no son el problema, los trabajadores son la solución. Para un, Al principio de su primer gobierno, donde convocó a un numeroso grupo de economistas a discutir los problemas de Brasil, y todo el mundo ahí de los economistas eh, institucionales le dijo, el problema es que no se puede evitar el desempleo estructural y los trabajadores son una carga permanente para la economía. Y ante eso él dijo, los trabajadores no son el problema, son la solución, pero no fue consecuente en aplicar esa nueva concepción a las políticas económicas. La prueba es que mantuvo la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la economía, en una especie de conciliación con, eh, entre, entre el, el, lo público y lo privado. Daba becas para que las instituciones privadas atendieran a, los, a las más populares, a los egres, educandos de las más populares. Daba eh, apoyos para que las instituciones privadas de salud atendieran mal, además, la, la, los problemas la atención a la salud. Entonces, donde no hubo un desarrollo de las concepciones críticas para las políticas progresistas? Las políticas progresistas se mantuvieron con las viejas concepciones de, digamos, de la economía de mercado incluso, de, de, del desarrollo, de, de que la economía puede progresar cuando hay Aumento de la, del consumo de masas Y con eso, todo el problema de crear una economía pública y estatal en serio, que, que enfrentara de otra manera eh, la, la, la situación, que, que fortaleciera una alternativa popular para eh, mantener en serio el derecho a la vida, eh, la paz que... En Brasil, como dijo Alba, la paz está atropellada todos los días por una guerra social terrible contra la población popular y que, que sustentara la democracia. Entonces, eh, yo, yo creo que el problema es con, que todo ese sentido común, popular, incoherente, parcializado, de ideas simples, es la base de la subalternidad y no se pone el progresismo, nunca puso la subalternidad en cuestión, la subalternidad ideológico-política de las masas, para cambiarla, para socializar un pensamiento crítico, una capacidad política crítica de las masas. Entonces yo creo que eso está en políticas de autodeterminación popular. Si no hay desarrollo de esas políticas, lo que Gramsci llamaba la creación de una autonomía histórica de las más populares, que permita entonces enfrentar la situación. Bueno, estos estos eran algunos problemas que yo vengo desarrollando y que expuse en el papel, pero que requerían más tiempo. De todas maneras, los planteo porque creo que es el eje posible de, del debate. Gracias. Gracias. Gracias Lucio y bueno, nos quedamos sin tiempo, eh, además nos quedamos sin, sin tiempo y sin ya ánimo, porque estamos muy muy agotados y creo que son temas los que plantearon este, los tres expositores muy importantes, muy profundos, y los vamos a seguir trabajando y los vamos a seguir analizando. Para eso tenemos esta conferencia de Claxo con tanto este paneles y dinamismo y tantas interrogantes. Así que eh, les agradecemos a, a los par participantes eh, la oportunidad de, de compartir con nosotros e este espacio y bueno, seguimos en la conferencia de Claxo Gracias a todas, a todos, a todos.